Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ileana Fernández y quiero contarles que en esta clase vamos a ver qué son los textos instructivos. Los textos instructivos son textos que dan indicaciones para llevar a cabo una acción, usar un artefacto o manejar una sustancia, Bueno, entre otras posibles instrucciones de uso. El mundo está repleto de este tipo de textos vamos a ver en esta imagen son múltiples las posibilidades de uso o de poder encontrarnos con estos tipos de textos instructivos A continuación veamos cuál puede llegar a ser la estructura de un texto instructivo es decir qué condiciones o qué partes componen un texto con instrucción lo primero que vamos a encontrar va a ser el título por ejemplo si es una receta veremos que diría pasta frola fácil por ejemplo a continuación van a tener o pueden llegar a encontrar una breve introducción a la actividad que van a realizar o las condiciones y elementos básicos que necesitan para llevar a cabo la acción que pretende indicarnos el texto luego van a tener una lista de materiales o ingredientes a usar y a continuación el procedimiento es decir, la, la preparación, eh, los pasos a seguir, eh, que se van a ir indicando eh, las actividades de manera sucesivas en el orden correspondiente. También pueden incluir alguna foto que vaya ilustrando paso a paso, por ejemplo, eh, la, las indicaciones, las acciones a seguir. Veamos ahora algunos ejemplos de textos instructivos. Aquí, en primera instancia, podemos encontrar recetas de cocina. Veamos, analicemos su estructura. Tiene su título, budín de manzanas, tiene un listado de ingredientes con las cantidades necesarias para esta receta, tiene su modo de preparación y tiene incluso una nota con advertencias o posibles instrucciones eh, o tips especiales para realizar esta receta y hacerla algo más rica por último, aunque en realidad es lo que primero se ve van a encontrar fotografías con las que se va a ilustrar los ingredientes las distintas acciones y también el producto terminado en segunda instancia encontraremos manuales de uso estos ...describen el funcionamiento de un objeto o de una sustancia. Así podemos encontrar, por un lado, instrucciones de uso de un electrodoméstico. Todos aquellos aparatos caseros vienen con un folleto de instrucciones... ...ilustrado y en varios idiomas, que sirven para explicarnos cómo se emplea ese aparato. También, dentro de los manuales de uso vamos a encontrar las instrucciones de uso de fármacos. Todas las medicinas y remedios vienen acompañados de un prospecto que nos explica su composición, su modo de uso y las advertencias y contraindicaciones que pueden llegar a tener estas sustancias. Otro ejemplo de texto instructivo son los reglamentos. Los juegos y deportes están organizados por reglas. En los juegos se indican estas normas básicas de juego y la cantidad de participantes posibles. Y por su parte en los deportes se van a detallar las normas que regulan la competencia deportiva. El cumplimiento de estas normas están cuidadas por jueces o árbitros... ...que aplican sanciones ante la falta de una de ellas. Continuando con los ejemplos... ...también encontramos los protocolos. Son manuales que explican detalladamente... ...los pasos a seguir para poder desempeñar correctamente un trabajo. Por ejemplo, en un laboratorio. Los bioquímicos o los doctores necesitan llevar a cabo un conjunto de acciones que tienen que estar perfectamente hechas para garantizar la corrección de un análisis, por ejemplo. También hay protocolos que nos indican cómo reaccionar en situaciones problemáticas o incidentes. En el caso, por ejemplo, de las emergencias, ...de los sismos o los incendios que podrán ver en la imagen. Y por último, los textos instructivos por excelencia. Nuestra ciudad y todas las ciudades del mundo están repletas de ellas. Las normas de tránsito, por ejemplo, son leyes que regulan la circulación... ...de los vehículos y las personas en la ciudad. Las normas de convivencia son reglamentos internos de las instituciones... Y las advertencias de peligro las podemos encontrar en cualquier lado y son señales que nos van a avisar cuando haya acciones o elementos peligrosos cerca nuestro. Ahora ya lo sabes, cuando te preguntes ¿para qué sirve o cómo se usa un elemento que tengas en la mano? Vas a necesitar leer un texto instructivo bueno espero haber sido clara en los conceptos nuevos aportados por esta clase y quiero comentarles que a continuación van a tener otro video para ver que trabajaron eh, unos chicos de una escuela que se llama Rodolfo Walsh y bueno ellos trabajaron sobre un texto que se llama instrucciones para subir escaleras que es de Julio Cortázar un autor argentino. Y bueno, me gustaría que lo vean y luego después puedan eh, trabajar con el formulario que va a estar a continuación respondiendo a algunas de las preguntas eh, de interpretación del video. Bueno, les mando un beso grande y vamos a seguir en contacto por este medio.